Señores, el dominicano la hace la entrada o la salida. Me explico. Una joven dominicana peleando y se vuelve loca en un avión. En las redes sociales circula un video en el que se puede observar cómo una joven de origen dominicano protagoniza un incidente con una de las azafatas del avión en que viajaba. Esto ocurrió mientras la mujer estaba teniendo una discusión en el avión que se, agredió, se agrió cada momento, llegando al punto en que una de ellas insulta al personal del avión cuando le sigue comportamiento diciendo que es un hombre, lanzando improperios. Hasta el momento se desconoce desde y hacia dónde se dirigía el vuelo, y la aerolínea en el que fue protagonizado. Si está censurado, por favor, el video lo pueden poner. Si sí está censurado, porque la... Si bueno, está censurado, sí la, la, la, la, atención Villa. Es, es, es una mujer, parece hombre, señores, pero no es un no Es, es, un es lesbiana, me parece. Es lesbiana. Entonces ella ella se quilló, quería, porque ella quería agradecer. Señores, es un delito federal, es un delito federal. Tiene que estar presa, que le metan cinco años. Bueno, mira, mira. Entonces la tocan y ya tú sabes, es un abuso y, y dicen que no, que le violan sus derechos. No, no, Vamos, no, no está censurado. No está censurado, déjalo así. Señores, me explico. <risa> yo tengo muchos amigos lesbianas y tengo amigos, eh, eh, o sea, homosexuales. Con, con esos comentarios. O sea, homosexuales. Que yo, no, yo no he terminado. No, te estoy preguntando porque la comunidad te acaba. Yo no he terminado. Dime. Esos homosexuales, yo tengo amigos y tengo amigas, me llevo muy bien con ellos, que son respetuosos. La mayoría, pero hay unos cuantos y unas cuantas. Eh, tú hablas en el caso de la lesbiana. En, en el caso de la lesbiana, que no todas son así, porque tengo amigas muy queridas que son lesbianas, que se creen más hombres que los hombres. Y es un error, porque le gusta el respeto a la gente, le gusta pasarse de y si la tocan es mujer, si ellas ofenden son... Eh, Sí, porque en, en, sí. al principio, al principio comenzó a decir, si yo, yo soy hombre, si tú me tocas, yo soy hombre. Y, y, y, Entonces el, el y americano dice, sí. le dice, eh, ah ¿qué es lo que pasa? Tócame, yo soy una uh, mujer. Ajá. Entonces quieren quieren demandar. Lo que quiero decir, me esto, pasó, eh? una vez me pasó en un tren en Estados Unidos, que ellas son como muy distantes. O sea, que a veces yo apoyo, si usted le viala y usted tiene, bueno, yo la respeto, yo respeto eso. Yo respeto eso. Pero ¿no? eh, estaban ellas sentadas. Y yo estaba parado, o sea, no había, sabe, No había más asiento y en el metro. Y, pues, yo soy hombre, no no me dejaron que me sentara ahí. Y la tipa puso un, un bulto un bulto ahí. Porque ella, ella no es que la, eh, Algunas, hay algunas, no todas, en el caso de esa, de esa muchacha. Yo, yo sé que si lo hace aquí en una onza, <risa> la tiran por la, pues la ventana. Y la siempre aparece una ratatá que le da, sí, dos, que le da galleta. dos galletas. <risa> ¿Tú entiendes? Pero como eso, ah, que es americana. Y hoy se bajó los pantalones, que es un hombre, y que ella sí. ¿Y cómo es esto, Dios mío? Sí, óyeme, si es, si esa. Si lo hace un carrito de concho aquí o una once en la capital. Tres galletas. Tres galletas. No, no la cuenta. El siempre está calladito. Sí, ah, pues tú quieres poner. Pero claro, como es gringo. Sí, como es gringo, mi, Mira el, el, el, el gringo. desorden que hace esa joven ahí. Flaco, déjame ver, por favor. Tiene que caer presa. Tiene presa, tienen que ponerle... La falta de respeto. Y se baja los pantalones, habiendo niños y de todo ahí. No, no, pero yo... Mira, ay, ay, ay, ay. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta gente? Haciendo su show. ¿Se atreve a decir que fue discriminación? Porque a veces también usan esa palabra, Ernesto, veces Para justificarlo cuando hacen algo, algo malo discriminación y nada que quieren poner pero de muy mal gusto hay que, mira hay que, hay que averiguar de, de, de dónde vino ese abuelo de, de dónde era que o si era en Europa, Europa o, o en Estados Unidos Famosa si en Europa no es uh -huh. muy chiquito el avión en el que yo me he montado para Europa es más grande ustedes <risa> montaron un avión en Europa, en Europa? <risa> <risa> señores ¿Cuántas cosas pasan ahí? Eh? Y el primer título que ponen que es dominicana, porque se le salió de dominicano. Ya se vio asustado lo último. Habló español de una vez. Pero, hace ya. yo vi una foto una vez de que las lesbianas en Estados Unidos, mujeres normales. Con su cabello normal, largo, todo normal. Leviana o sea, en RD, así es. O María Macho, lo que le dicen <risa> a María Macho. <risa> Esto <risa> es lo último. ¿Tú sabes que una mujer hace cosas de gesto de hombre, o esa le dice María machado, de que, de que, de que, tú machado? Tú eres como un machado. María, María, macho, macho, uy, María, María macho. macho, María Macho. Macho no, <risa> no, pero ese María Macho, ese es famosa así. <risa>